La capital de los simios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de... La capital. ...de los Jaquínio. simios. En cuarentena. Esa fue la capital de las hurracas. <risa> Pero mira, se supone que cada día va mejorando ahí, tratando de estar bien... ...y pasan días como... Cada capítulo un animal diferente. Donde la verdad... Efectivamente, efectivamente Es un simio diferente De universo paralero, paralelo Universo paralelo, ¿Qué hablaremos después de ello ¿Cómo está ¿Cómo? Don Station? Bien pues, aquí a la distancia saludándonos Y encontrándonos una vez más Como decía Efectivamente Don querido Raúl Matas ¿Y ustedes cabrón? están querido Raúl Matas Bien bien acá Don fanchom ¿cómo está? ¿Cómo está y po? Cabrón juleado? Tan amoroso como siempre Don fanchom te quiero, profe. Se dice de por el popó y la boca le queda donde mismo. Exactamente. ¿Cómo está, Intention? Bien, pues. Don Fancho, ¿Y usted cómo la ha ido? ¿Cómo va a ver su pega? Aquí estamos. Cansado, weón. ¿Sí? ¿Quién te manda a trabajar 12 horas diarias? es plata! Tiene sí, que agradecerle al, al Pulento que tiene 12 horas de trabajo. Claro. Gracias, Pulento. Pero también tenemos que saludar a nuestro Exacto. gran amigo. ¿A quién? Por supuesto, pues. ¿A quién más va a ser? ¡A Rolandino! ¡Rolandino y PTV! ¿Por qué? Porque es la nueva forma de ver televisión... ¡Rolandino cabrón. dijo que te perdonaba! Sí, se mandó un patinazo a un fanchop. ¡Hola! El podcast pasado. Así que Rolandino... ¿Qué pasó? Dijo que le perdonaba el patinazo. No, sí. Rolandino dijo que te perdonaba por... Porque le habías dicho que no tenías... IPTV cuando sí lo tenías. Ah, es que no me acordaba. Pues. Tanto que trabaja, tanto que trabaja, que no... Ahora me acordé Cuando me sí, renovó la bueno, suscripción pero si él no tiene... Ahí me acordé Si él no tiene tiempo De ver a Rolandino Nosotros sí, ¿por qué? Porque tiene más de 4.000 canales De Latinoamérica en vivo y del mundo Incluidos todos los canales de premium de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV TV Box, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PC 4. Soliciten, cabro su demostración de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, contratando el servicio van a tener un descuentito ahí con Rolandino. Para más información o consultas, al WhatsApp más 569-7869-0812. Repito, más 569-7869-0812 y Rolandino los va a estar atendiendo. Con gusto. ¡Yohú! Rolandino. IPTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Excelente! Un ¡Fuerte aplauso! ¡Excelente! ¡Un aplauso! ¿Y qué tenemos para hoy, muchachos? Claro que sí. Tenemos bastante noticias. Pero como siempre, ah, como siempre, es la segunda vez que lo hacemos. <ríe> Vamos con nuestra cortina de noticias. Coronavirus, cifras actuales. Gobierno entrega 2 millones y medio de cajas de mercadería, que venga copete, que venga copete. Gente del bosque, sale a protestar por falta de alimento. ¿Comunista infiltrado? No. Carabinero baleado en Cerrillos por Lumpen en Barricada. ¿Cuál Lumpen? Empresa Delight proyecta imágenes en Torre Telefónica. Se leía que vuelva Bielsa. Mujeres acusan suministros médicos votados en sitio heriazo. Que no había quedarse en la casa. Estúpida y sensual Katy Barriga. Más estúpida que sensual, pero. Y los periodistas lo hacen de nuevo. NASA con firme existencia de universos paralelos ay no digo yo eso tenemos para el primer bloque muchachos ¡Yoju! ¿Cómo vamos profe con las cifras Navidad, actuales del coronavirus. la besa en las manos, hágalo seguido no bate el ombligo no bate el ombligo, Coronavirus estamos pero... batiendo récord esta semana yuju uh -huh. uh -huh. uh -huh. no, no podíamos ser menos imagínense que se reportaron 3536 nuevos casos ya estamos hablando de que estamos eh, a nivel a nivel OCDE ya estamos a nivel mundial dentro de los países más ricos y más destacados del mundo estamos ahí, ¿Sí? estamos en el top 10 lo que no hicimos en la copa David <risa> 38.000 casos activos ahora mil sí que... total de contagiados ahora sí que no podemos cooperar con Europa 73 fallecidos que si lo miramos desde un punto de vista eh, lógico tenemos 65.000 contagiados 673 fallecidos un 1% Mírate. a ver 1%? 6, 0, si, le quito, sí, un 1% un 1% de los contagiados ah no muertos. así es que se están confirmando algunas teorías que decían que esto podría ser incluso un tongo estoy diciendo yo que sea un tongo o sea los muertos están ahí ¿El tongo virus el tongo virus los muertos están ahí pero se dice que de resfrío común hay un 6% de gente que muere entonces es que es todo tan extraño le están diciendo que le están dando demasiado color al coronavirus como para que es que no hay noticias sí, es que bueno el, el drama es que el coronavirus está no en la casa vacuna. entonces no hay forma de que nosotros sepamos eh, eh, a ciencia cierta de que también te puede dar otra enfermedad, ahora estamos como en la duda si todas las enfermedades que existieron fueron muertes de o de coronavirus o de los fríos de cualquier otra cosa cualquier enfermedad respiratoria va a ser coronavirus no, no sé Pari, igual extraño, sí, extraño, extraño. Te da, imagínate te da coronavirus no tenés síntomas que es un síntoma sí pues los asintomáticos después te da fiebre o no te puede dar fiebre tenis tos seca te puede dar diarrea es rara la wea Sí pues oiga profe pero por ahí eh, también se supo que casi todas las muertes estaban pasando por coronavirus un weón atropellado estaba para loli pero ah pasémoslo por coronavirus un cabro chico que lamentablemente tenía una enfermedad ya prácticamente terminal llegó al hospital pasémoslo por coronavirus y eso me sigue? Que entonces sería menos la cantidad de muertes por coronavirus de las que se está declarando cuando todo el mundo está diciendo que Chile está ocultando a los muertos. Es que el papeleo es más fácil. <risa> Así no hay que hacer la autopsia. Exacto. vamos perdonando a gente total se muere de coronavirus. <risa> <risa> hay que agilizar el sistema público. Yo claro. creo <risa> de todas formas que el, la preocupación del gobierno. Más que sea un 1% de la de letalidad que baja, y menos mal que baja, es que todos los desgraciados no se contagian al mismo tiempo. O sea, ya vimos que en algunas comunas se les fue de las manos la cuestión. En el Gran Santiago tenemos contagiados, pero, pero hasta por si acaso, imagínense que solamente ayer 3.049 contagiados fueron de la región metropolitana. Oh. O sea, casi todo Casi todo Entonces, lamentablemente, claro, sí. la gente es más paciente. No se puede decir de otra forma todos somos, todos somos coronavirus No, vos nomás Yo nomás Exacto <ríe> no sé, El maldito coronavirus Que nos tiene Nos tiene a todos encerrados en la casa Sin uh -huh. poder hacer compras Oiga, profe Pero exactamente lo que dice usted eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de antes? o no? Bueno De algo hay que morirse pero el gobierno en una acción heroica y bastante comunista la verdad ¿qué, qué, qué quedamos, profe? <risa> es que eso de el asistencialismo no es bueno pero bueno, entrega Vol, dos millones y medio a que este programa sea facho <risa> pero es que el, esta es una cosa que está haciendo el gobierno usted lo dijo un día dos fachos, la capital de los fachos <risa> ok, yo, nos quedamos ahí. Dos millones y media de cajas de mercadería. Muchos desde la oposición, desde la izquierda del país, estaban alegando de por qué no le entregaban esa misma plata a la gente, la misma plata de la, de la mercadería, de las cajas, entregársela directamente a la gente y que la gente viera en qué gastaba la plata. Y yo dije, ¡uy! Pero qué liberales estos hombres, qué capitalistas se nos volvieron los como los zurdos. ¡Qué bien! Yo me la gastaría en copete. De hecho. Eh, sí, Gastation. Yo me la gastaría en copete. Me hace falta un cartón de cigarros también. Y, y no sé es si compraría pancito. La pensaría. De hecho, Giorgio Jackson se la entregó al mismo. <risa> este bueno reparte la wea para los demás. Maricón Julián. La depositó en la cuenta de su partido. Grande bomba Visionario. Todo un visionario, don Bomba. Por supuesto. Hasta hoy nos, nos tapa la boca. Claro. ¿Qué es lo que incluye la famosa cajita de mercadería? Por acá lo tengo. Le lleva, le lleva dos kilos de harina de hornear. Bueno, con la capital de los Sims ya sabe cómo hacer pancito. Nos faltó enseñarles cómo hacer fideo, pero eso ya es para un nivel un poquito más avanzado. ¿sí? lo Vamos a parodiar. Dos kilos de azúcar. O sea, nos quieren matar de diabetes, de gobierno. <risa> con toda la bebida que tomáis en el pico, <risa> Oye, pero es cero. Es cero. Cero <risa> bebida. Oye, debería haber traído por lo menos sucralosa o, o Stevia. Por lo menos, pobre. no quería ir Claro. Tres unidades de fideos de 400 gramos. Está bien. Tres unidades de tallarines de 400 gramos. Oye, ¿cuánto dura el fideo? Eh, depende, cocido, cinco cerros. No, pero el, el paquete cerrado. ¿Paquete cerrado? ¿Cuatro o cinco años? Si es que no más. No hice con, con seis meses dura la hueá. No, es para que te lo comáis y después tenés que comprar otro, pero son alimentos no perecibles, entonces tenéis para rato. Tenéis para rato, sí. ya. Dos kilos de arroz largo. ¿De grano largo? Grano largo, supongo, sí. Que sea largo. Una caja de té de 100 unidades. Espero que no sea la rendidora. No tengo nada contra te ¿no? <risa> Esas bolsitas que había que dejarlas secando en el techo. <risa> hay varias aplicaciones para las bolsitas de té. Eh, sí, sí, me acuerdo en Vallecito. Quita, quitan las ojeras. Me acuerdo en Vallecito, güey. Oh, ¿Qué Vallecito? Vallecito ahí en el Cerro Provincia, kilómetro 7 caminos para En Santuario de la Naturaleza. Allá... Hay que caminar como dos horas para hay esa Hay que hora. caminar como dos horas para llegar al Santuario. No vayan porque ahora no hay agua. Ex Santuario, ya no hay agua. Pero allá, como bien dice Fancho, eh, si tú eres bueno para fumar y se te acababan los cigarros, no era llegar y salir a comprar. Tenías que organizar una expedición para ir a comprar. Porque no había amigo que te dejara para allá, dos horas por bajo, O sea, cuatro horas de ida y vuelta. Por lo tanto, uno aplicaba bolsita de té. Y había dos formas de hacerlo. Uno rompía la bolsita con mucho cuidado, sacaba el té que estaba adentro y hacía el cigarrito. O dejaba secar hojas de maqui. No. O, incluso, ya cuando uno ya estaba más o menos ebrio, en el mismo papel del té, donde viene la, la, la bolsita de té, que algunos venían en papel, lo enrollaba y con eso tenías tu, tu cigarrito de té. O el orégano. O oh, oh, el orégano. La claro tóxica. que el orégano es un poquito más tóxico. más de las dos, la más tóxica fumar té también era terrible soy tóxico. Vos tóxico, bro, bueno. dando esos datos culiados. Era, era es que por eso me acordé de, de para qué más te puede servir el té. Era terrible tóxico, señor. ¿sí? Muy tóxica. Ay, ay. Hay tomado vodka con té, profe. ¿Y queda rico? ¿Sí? No, quedó como el lo. Aguardiente con jalea, y profe, también. Y... Sí. Eh... A todo esto, siempre que me acuerdo de eso. Eh... Saludos, Sergio. <risa> Chiste interno. Historia real. Pero hay que contar esa historia, pues. Ya, Sigamos. Continuemos. Y dos latas de atún. más probable en agua de desmenuzado. Una botella de aceite. Seis unidades de salsa de tomate. Un kilo poroto. Un kilo de lenteja. Un kilo de carbanzo. O sea, con eso ya tenéis palmés. 900 gramos de leche en polvo. O sea, ya sabemos ya que hay mucha gente que no tiene polvo. Lo único que le queda es la leche. Oh. oh ¿Por ¿también? qué me ahí este hecho? No. <risa> Son malos. Dos latas de jurel natural. Un envase de sal fina ayudada, Una caja de puré de papa deshidratado. Una bolsa de mermelada. Un litro de jabón líquido. Un litro o kilo de detergente. Muy no mierda, weón. Bueno, no nos trajo la, la, la botellita de vino. ¿No? No. Pero supe que había alguien que estaba reclamando. ¿Quién? ¿Epidemia? Epidemia, por supuesto. ¿Quién más? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde epidemia? Dijo que cómo era posible que el gobierno no repartiera toallas higiénicas, po, si son de primera necesidad. ¿Para qué sirve el guay? Esa weá se comen. <risa> la toallita nueva también. O la toalla nueva. Hace un cototito, pum, pa entro, chum pa' entro, como tampón. ¡Ah, la he hecho! <risa> ¡Puta que absorbe, boy. Y después tenéis paltecito. el ¡Mira! ¡Ja, Ah, Dicen que tiene sabor a Fanta Buen <risa> ah, yeah. mm. cochino No he llegado tanto pero... oh, el chancho, oh. mancho, Oiga cabrón, pero ¿Ustedes creen que todo, con toda esta mercadería Va a estar eh, contenta la gente del bosque Que salió a protestar por la falta de alimento Porque tenían hambre A pesar de que Cuéntale, había más guatones que nosotros Cuando tengo hambre Me como una olla <risa> Me acordé de ese meme, no sé por qué. No sé por qué. Esperancita reclamando por los alimentos. Bueno. gente del bosque organizada. O sea, ese día hubo actos vandálicos organizados en el cual la gente te llevaban una semana de cuarentena. Y la gente salió a decir que tenían hambre. Tengo hambre, tengo hambre. ¿Cachaste que se pitiaron una hueá de bastible? Sí, en lo blanco. Por el hambre, sí, es que el, el, el gas es fundamental para comerse, sí, Hay que comer gas. Se comían los galones, sí. Y se comían los balones. Chichoso, ¿Y, por... y después la quemaban. Y por eso quedaron así. No, y estando en cuarentena, estaban todos los desgraciados en la calle. Y estaban organizados por un. por un famoso eh, prócer del de la izquierda revolucionaria chilena. Por supuesto, amigo de Epidemia y de la señorita Vallejo. Claro. ¿Cuál epidemia? es el nombre? ¿Lo tiene por ahí, profe? No eh, no encontré el nombre. Matón Lalo, parece que se llama algo así, pero... Se lo, se lo doy. Se llama Eduardo Ley Batero y es el famoso tío de El Cangri. Ah, ya todo calza, pollo, todo calza. ¿El finado, Por supuesto, el finao el, el que murió en sospechosas situaciones dichoso. Mm. Exacto Les cuento Les cuento algunos datitos De este hombre Póngale, póngale ¿Ah? Es cliente habitual del servicio de la Región Metropolitana Tiene tres propiedades Ninguna es un hombre Dos vehículos Cuando murió el cangri Se paseó por todos los patinales y programas duleros. Se ha sacado razón? fotos con epidemia, con la señorita Cariola, ¿ya? Y está acreditado por haber amenazado de muerte a un guardia municipal. Es el comunismo? comunismo que me gusta. Claro. Esa. <risa> es, que es, mí. es el comunismo que va a sacar adelante Chile, weón. Sálvate solo. Exactamente. <risa> y ahora anda diciendo: Tengo hambre así que este desgraciado es el que está organizando la protesta ahí en el bosque mira tú qué bonito Para los que por no, supuesto que todavía piensa ingenuamente que de verdad la gente del bosque tenía hambre señoras y señores todo esto estaba orquestado después a las 2 de la tarde empezaron protestas en otros lados y a las 9 de la noche hubo un gran cacerolazo bueno no fue ni tan grande pequeños cacerolazos en el centro donde la gente ya estaba chate y decía ya pues cállate conche tu madre. Ahora, profe, pero hay que ser realista. O sea, yo entiendo que todo puede estar orquestado, pero de que las, la gente se le está acabando las lucas, eh, se le está acabando. ¿verdad? Sí, es verdad. Viene el... No hay seguro de esa Santía que dure 100 años. No, es, viene el ingreso mensual de emergencia, Siempre. que es un moco. Son 65 lucas un mes, 55 euros y 45 euros. ¿Y tú cachas que las deuda no esperan? No, las deuda no esperan Tienen que pagar el cable, el internet. ¿No querían cuarentena? Tomá. Tomen cuarentena. Tomen cuarentena. O sea. Es que no estamos en dictadura. Les es re fácil decir, oye, cuarentena total ahora, cuarentena total, piensen en la salud, pero ojo. Ninguna cuarentena ni toque de queda son medidas que sean sanas. Son medidas es de control. Son la, yo creo que la gente en sus cabecitas, locas, Imaginaban que el gobierno decretara cuarentena total en todo Chile. Nadie saliera y a cada de esas personas le iban a dar 500 lucas todos los meses. Claro, así como para que se... Para que le, se coste. Claro. Vamos, presidente El Salvador. Y no hay que aguante. Como lo que hizo el presidente El Salvador. <risa> Bukele. <Búquilé>. Ese culeado. <risa> Se tuvo que desdecir, si pues, eso lo, lo comentaba hace unos programas Simo. atrás, que el mismo me... se tuvo que desdecir porque dejó la pura cagaron a su país, y yo todos el que... subiendo a Facebook su foto y el discurso, que ojo, era bonito el discurso. Nada que decir. Era lindo, era precioso, pero impracticable, impracticable. Pero por eso te digo, yo creo que tomaron ese ejemplo y lo querían aplicar acá a Chile. Claro. No se puede. Ahora, ahora la, la pregunta. también me pregunto cosas. También le pienso. ¿Todo Chile está en cu con coronavirus? Como todo Chile. ¿Y ¿Cada región de Chile tiene algún coronavirense? Sí, hay, la que tiene menos es Aizen, que tiene ocho casos. ¿Y de Cuasca? Isla de Cuasca tiene, tiene dos o tres. ¿Cómo llegó ahí la, cu cómo ahí la Cuasca? ¿Cómo llegó el virus a, a todo Chile? No ¿En que agua? ¿Anda no, si tienen aeropuertos internacionales? Llegan muchos turistas también, entonces... Comprando comida sí. china. Comprando comida china, claro. ¿La Antártida? Con burritos, cachitos... con No, en la Antártida no, porque el bicho se muere con grados bajo cero. Así como sí. con sopa de pollo el, también. ¿El virus no se moría con el calor? ¿Con sopa de pollo, tipo? Fue... Sí, es que con el calor extremo. Si usted ah, se ya. toma una sopa de pollo hir hirviendo de una, se quema la tráquea y muere bacana, el virus. Pero te, te el coronavirus. Exacto. la Antártida ¿Quedas o la Antártica? Eh, ambos, dos. <ríe> sí, las dos formas está correcto de decirlo. Gracias. Sí. Porque el oro es Ártico. En el norte. ¿Y Antártida o Antártica en el sur? Oiga, cabrón, tengo una pregunta. Pregunta. Eh. Esto cuando salieron los eh, del bosque a protestar por la falta de alimentos también fue el tema de la barricadas en Cerrillo, donde valeron un carabinero, efectivamente fue el mismo día, unos días después, sí, unos días después se pelean a, ah, okay. a un pago en el brazo que los locos de entre medio de los vlogs esos blogs tan bien pensados para la, la clase trabajadora chilena esos tan bonitos es que todos suelen entrar te, te dan ganas de, de llegar a tu casa Efectivamente, en Monserrillo eh, se pelearon Paco de eh, unos maleantes, lumpen narcos de agresivo, que estaban ahí también organizadamente haciendo barricadas cuando debería haber estado en su casa. ¿Pero ese que Paco ¿fue, fue baleado? ¿Fue muerto o, o solamente fue herido? No, está herido en el brazo. Ah, pero está bien O sea, partamos la base que estábamos en cuarentena total no debería haber habido nadie en la calle y están haciendo barricadas y disparando en la carrera, o sea no hay, que este, no hay nada bueno en eso pero estamos en chile por pues, profe, hable de acá, en realidad es de acá ok, estamos mal bueno, en todo caso, sí, pues, lamentablemente sí, tan mal como que empresas que trabajan para el gobierno después estén criticando al gobierno extraño, ¿no? ¿cuál empresa? y con la plata que uno pone de su impuesto, los weones van a proyectar real <ríe> Empresa de Light Lab es la que proyecta las famosas imágenes en la torre telefónica D-Light Empresa que trabaja con el gobierno entre otras cosas partieron colocando eh, imágenes de Camilo Carrianca en la plaza de ah, esos son los que proyectan weas como el hambre exacto Ayuda Chúpenlo también. Eso. Eh, eso mismo. Y les colocaron claro. en el fondo blanco ¿Qué? y ellos colocaron en contrato Sí, les Venezuela. dispetó. ¡Ay, qué lindo! Sí. Pero para poder proyectar eso tú tienes que conectarte en un lado. Yo vi en una parte que salía que habían arrendado dos camionetas y tenían hasta las patentes de esas camionetas. Entonces, la verdad, es que sé. Ahí... ¿Qué pasó? Yo que que tener permiso. Para poder proyectar eso, ellos tienen que tener un permiso en la municipalidad. No, me esos permisos que da he Exacto, no me en extraña. ¿El este caso sería Alessandri o Matei? Puede ser, ah no. Matei, yo le creo a he que no esté en cosas truchas. A menos que ellos, no, que no le da el ángulo para proyectar desde Recoleta para la torre, no, no alcanza ahora el ángulo. Todo llega ahora. Bueno, que yo me acuerdo que la otra vez estábamos en la casa de un amigo y el y loco sacó un proyector lo colocamos en la ventana y colocamos películas porno y lo proyectamos en los edificios a la frente y se veía clarito en todos los departamentos ¡Qué lindo! pero era una historia cortita así que... Eh, lo dejamos hasta ahí wow. así que el gobierno sigue... mira, no sé si esto será un balazo que se pega en las patas del gobierno o que el gobierno de verdad quiere que, que se proyecten este tipo de imágenes ¿Cuál es el fin? Exacto, cuál es el fin detrás de Del Delfino. Una nueva constitución. Ahí va. El gobierno también es partidario de esto. Piñera, lo único Ese que es quiere fin. es firmar esa nueva constitución. ¿Y nos va a beneficiar esa nueva constitución? No. Por supuesto. Pero el loco va a quedar con su nombre. ¿No? Ese es mi fin. Sí, pues después vamos ¿Va a, a quedar la, la firma. La constitución de... del 2020, la constitución de Piñera. Piñera Culiado. En 2022, Exacto. No sé, pero la piñera la va a firmar justo antes. Y de... le dio el poder a los comunistas. Que no haya ni un presidente bueno, concha tu madre, weón. Bueno, tú hay que putearlo. <risa> Así es. Dígale algo a usted, don Fancho, ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente al señor Piñera? No, porque después me censuran. Después me dicen, no, no, no, no, no. No, pero pato, le vamos va, va a dar sus 5 segundos. Tiene sus 5 de... segundos de confianza. No, dejémosla ahí nomás, para después. Bueno. No <risa> voy a insultar a ese ¿Oye? perro culiado sarnoso con Chizuay. hijo de la mil hijo de puta. Ojalá que lo chupo. <risa> ya. Ahí, profe, usted tiene que Ahí editar y no, tiene que poner esa facha. música. No, claro. Bueno, así es como malgastas también estos huevos, la plata de nosotros. Y también votan sí. suministros médicos en sitio de veriazo. Por ahí salió un video. Oye, las mujeres acusan, Paul. Sí, pues. suministros médicos, ¿Sí? como siempre, las mujeres sapeando. <risa> Son <risa> enteras zapas. No pueden quedarse en la casa. <risa> Habían bolsas no, de po. diálisis y que estaban por vencer para el 2021. Chanfle. Era, y eran más de mil bolsas, así como. El problema es quién votó eso porque acusan de que siempre faltan insumos médicos y ahora se encuentran que están votados en la calle es ¿eh? a cuestionarse quién los votó y con qué finalidad también Algunas personas dicen que el mismo laboratorio fue porque si bien esos tenían una fecha de vencimiento para el próximo año eh, habían salido partidas malas ya. pero, pero ¿Qué es lo que eran? Eran sueros para de... diálisis Ah, el suelo Pero... dura como dos años. Y... No, pues yo decía fecha de vecinimiento 2021. Exacto. Ay, okay. No digo ni una guapa. Pues. Pero, si fue la misma empresa que los votó, la empresa tiene su. tiene que tener el tema de desechos de industriales. Stefan Chop que... que trabaja en un rubro similar, ¿cómo lo hacen para votar los desechos allá? Eh, hay una empresa de reciclaje. Todo material, merma se llama para que sepan los hueones se bota llega, y, y al final para que ustedes sepan el suero es agua con sol perdón, agua con... ¿Con sol? agua con sol, <risa> <en> aquel... <risa> maldito mal paso <risa> el suero es... agua con, con sal y eso es todo bueno, el tema es que el plástico se recicla todo lo demás se vota. Se nada sale de la empresa claro. así que eso esa bolsa de suero no deberían haber estado afuera o sea en teoría no debería haber sido la empresa que la haya votado. ellos tienen su mecanismo de recolección de... por lo menos mi empresa tiene ese mecanismo que es de reciclaje muelen el plástico y lo reciclan y viene otra empresa, se lleva el plástico y lo reciclan eh, en caso de que, por ejemplo, este suero llegue a esa empresa que compra estos suministros y llegue por algún defecto mal a toda la wea, da lo mismo. Esa empresa se preocupa de desechar esa cueva, ¿Cachai? Votando a las historias. Esa es culpa de la empresa que compró. Entonces, hay, bueno, hay que perseguir eh, a la empresa que, que haya votado porque había versiones efectivamente estaban hablando de que eran desde los mismos consultorios, y vamos a decir que las personas decían de frente, que eran los funcionarios de la salud, que para jugarle chueco al gobierno de turno estaban votando los suministros para después reclamar y decir que no había suministros y, y poner en jaque al gobierno. O es sea, que es, que es, es estúpido, es estúpido, porque como te dije, es agua con sal y es suero. Sí, pero no que tiene tú sentido le vayas botarlo un No, claro, en tiene su, su obligación También es estéril, porque va con agua bidestilada. De okay. Que es más purificada de lo normal que consumimos. Pero es que entonces, ¿cuál sería la lógica de haber votado sus suministros si estaban buenos? Yo o sea, tampoco, no lo entiendo. ¿Cómo ¿Se lo, lo robaron, robaron cuando cacharon que era esa cuestión que no les servía la botar? Es que uno nunca la sabe, misma un, lógica... La gente encuentra la weá y no opina, no, no La misma lógica que ha tenido eh, el gobierno para, por ejemplo, dejar vencer toneladas y toneladas de leche para que otros chicos weón en una bodega y no repartirla. Yo me voy por la segunda teoría, digamos, de que esta weá fue un, una weá de los mismos funcionarios de salud que votaron esto simplemente para que hubiera un poco más de escasez de suministro, nada más y para poder ahora, tener un tema y poder hablar ahora disculpa Station como dato esto no no salió de acá que no salga de Facebook por favor ¿Ya? cuando empezó esta wea yo lo sé de buena fuente y ustedes saben que empezaron a escasear los, los suministros como mascarilla las sí. vacunas y, y fue porque el gobierno se le quitó la mitad de su suministro a las empresas que hacían producto eh, médico. Por eso todas las empresas estaban abastecidas con cierto porcentaje. La, el gobierno le quitó la mitad de todo eso. Las vacunas y toda la hueá. ¿Para qué? Para suministrarlo a los propios empleadores del gobierno. Salve ese ministro, político, etcétera, etcétera funcionarios públicos en general o solamente alta cúpula? Yo sé que hasta alta cúpula. Eso me dijeron. Lo sé de buena falta. Mira, yo la otra vez escuché que. Ya y saquemos el crochet al tiro, hombre. Ay, voy a sacar la bandera, mira en del patio. La otra vez escuché que habían unos soldados que estaban emputicos porque los capitanes, en vez de repartirle a la a la tropa, Mascarillas y cuestiones se las estaban guardando para ellos para entregárselas a su familia. Entonces, si era si era bastante potente eso, que... si sí, es potente. Si en mi empresa se pelean las mascarillas, imagínate donde en realidad no las tienen. Claro, sí, o sea. y yo digo, son mascarillas, weón. Son desechadas, las pescáis y las botáis. Pero que deberían ser más baratillas. Pero las ven como si fuera un <risa> billete de 10 lucas. Sí, como las huevas... Sí, el chiste. <risa> sí. <risa> Pasó sin pena ni gloria el chiste. No, ni brillo. <risa> Oye, ¿eh, ¿cómo la, la cántica barriga? Sí, no como la cántica barriga. Pero... No, ella Ella es un la chiste en sí de la pausa, no? ¿Qué les parece? Sí, yo creo, ¿ah? ¿eh? Sí, por supuesto, una pausa. Ahorita sí, pongamos una pausita. Ah, quiere ir al baño. No quiere bajar la <risa> Esa es excusa para ir al baño, profe. Claro. Si usted ya sabe que el esfínter no funciona. Ya anda, culión. Vamos a una pausita, muchachos. Nos vemos a la vuelta, más capital de los siglos. Ya volvemos uh. con más. ¡La capital de los simios! Estamos de vuelta, una vez más, en el programa que le gusta a la gente, que sabe cómo se siente. ¿Cómo se llama? La capital de los simios. <risa> Urracas, unida Jamás será vencida <risa> Ahí salió bien ¿eh? pues... sí, Son, ahí, son sí. no como a trabajadoras sexuales ¿no? Bien, hay jugado ahí Bien ahí, bien ahí Hay no. <risa> ahí ¿Cuánto sape? ¿Cuánto sabe? <risa> <risa> Está hecho sape sabe? <risa>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 PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si se mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento que ahora al contratar. Para más información y consultas, al WhatsApp, directo de Rolandino más 569-78690812. Repito, más 569 78 y Rolandino los va a estar atendiendo. Recuerden, Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Qué mejor regalo para el Día del Padre, muchacho. Qué mejor ¿Cierto? regalo que contratar Ronaldino IPTV y, y decirle, mira viejo, ahora voy a tener que dejar de pagar toda esa cuenta cara que tenía ahí con el con el cable. Ahora solamente uh -huh. con el internet conectado tiene Ronaldinho y Ptv con todas las plataformas. Pero y con muchos más PTV, canales, por supuesto. Obviamente, adiós Amazon, adiós Netflix, adiós Disney Plus, adiós todos los demás. Aquí viene Ronaldinho Exacto. Muchachos, ¿y se nos quedó pendiente de la, del primer bloque. Sí, pues, estúpido es estúpida... sensual que Barriga. Así es. ¿Qué hizo esta vez la señorita Barriga? No tengo idea. ¿Quién <risa> a mí, <risa> <risa> Ah, hizo algo con el estúpido sensual Spider-Man. Claro. Hizo como, <risa> mira, si hubiera estado el Harlem Shake. En TikTok. En TikTok. Si hubiera estado el Harlem Shake. Era, hubiera sido como un Harlem Shake porque de primera sale como con el estúpido y sensual Spider-Man así como conversando, hablando de temas de, de alcaldicia y de repente la imagen se corta y sale el Spider-Man de cabeza y ella como con una tabla de apuntes pegándole en el trasero eh, ¿Era el verdadero estúpido y sensual Spider-Man? Era el de Royal estúpido y sensual Spider-Man. Esas nalgas son inolvidables <risa> <risa> ese culo <risa> es de él lo que lo puede asegurar <risa> incluso él después pidió perdón a toda la comunidad porque salieron todos a criticarlo ya que vos no eres del pueblo que ni a meter con esa loca que entera la falla loco ya no es que la nuera la vine el próximo presidente loco ya no wey exactamente vos yo... estabas ahí en primera línea y vos ya ahora te fuiste con ella la vendiste chuchito mané y cosas por el estilo se vendió al sistema ojo que Claro. Estúpido y sensual Spider-Man Estaba como en un programa del 11 De televisión En el baile Una cuestión así Bailando por sí, un sueño parece que era O el baile, algo así Y obviamente todo el mundo criticando de vuelta a la cativa rica Porque en vez de estar haciendo cosas para la comuna está haciendo tonteras No sé, la verdad Eh... Es tan corto el video que no sé si le habrá quitado tiempo al Caldicio. Ahora, ¿por qué estaba con el estúpido asesor Spider-Man? No sé. ¿Sabes lo que me da la ¿Qué? ¿Qué? Tú hagáis un video y después te pidáis disculpas, weón. No, si lo hiciste, asume, weón. Sí, weón, solamente por ser, weón. popular. Está. Publicista Así como, perdóneme por, por, por, por pensar. Perdóneme por hacer un video. Ya me pagaron. Pero igual perdónenme No creo que la hayan pagado Ahora, la pregunta del millonés ¿Por qué estaba la Barriga con el estupido sola de man ¿Y qué tiene, güey? No, me refiero a qué estaban haciendo juntos O sea, a, a, había algo de eh, al, al, Algún show que iban a hacer por streaming eh, Para la comunidad No sé, po A ver en, ¿Cómo se llama el estadio que está cerca de La Plaza Maipú, profe? El estadio Buenas donde jugaba el glorioso Santiago Morning. Ya, ahí nomás, no tranquilo. Eh, en ese estadio se, se, ha, se han hecho otras ferias de anime, donde ha participado la Barriga Yo creo que en alguna de esas también llegó el estúpido y sensual Spider-Man, habló con ella. Es que ahora no se puede acordó... ni nada de eso. Por eso, a lo mejor iban a hacer algún streaming, alguna transmisión. Por eso, se acordó para hacer un video, hicieron esta weá, fue eso nomás, y ahí quedó. Capaz, capaz, pues hay que ver cuál pero, era el contexto en el que estaban juntos. Pero bueno, sí. si vais a hacer un video, no te chispa atrás, weón. Bueno. No, eso es de Samudio. Si, estúpido y el maricón de <ríe> Spider-Man. Sí. Porque al final es... La Cathy es una mujer, weón. Bueno, y le dejáis toda el, la responsabilidad de, a ella. Que la alcaldesa, por la que tiene la, figu la, la figura de autoridad. Y le echáis la culpa a ella, no sabéis maricón. Esa weón de puto. Lleno a puto, solo estúpido y ese solo Spider-Man. Asume que fuiste nomás. Exactamente. Y la weá es una humorada, weón. Si fueron 7 segundos, no, algo como eso Así como fue una morada también lo de la NASA. <risa> Pobre NASA, le llegaron miles de correos y pidiendo lo... explicaciones. Y que los periodistas no compraron. Oye, ¿qué pasó con eso? Mira, eh, a mí también me sorprendió mucho la noticia que la vi por primera vez en Polimetro el día martes o miércoles. Que decía, NASA confirma la existencia de universos paralelos. Y yo dije, hasta que Lelo por fin lo consiguió, después de Jingo, tuvo su propio universo. Y no, pues después pensé, el, bien, el weón de Jingo, el de pelo amorado... Es el Lelo, supongo. Vamos. Es el mejor del profe. Amorado. ¿Amorado? No, es que no quise decir amoriconado. Amariconado. Dilo, weón. sé no, será morado? ¡Fleto juliado. ¿Y le gusta la cabezula! Está fachón, weón. No. lo pensaste? Lo pensé, Pero no lo dije. Pero no lo dije. <risa> no, acá eh, y Metro y después incluso cayó la tercera TVN y todos los demás cayeron pero digo, qué onda periodistas que salieron de la Pla Pla, periodistas que salieron mira, mira. de la Universidad del, del Mar locos que no corroboran fuentes en ningún momento la NASA hizo ningún descubrimiento la noticia original partía de una publicación del año 2018 2018 por loco <coughs> Y que decía que, que la fuente. Claro, decía que posiblemente, después de un experimento que se hizo en la Antártica, a través del descubrimiento de un montau que es una de las partículas elementales, que estaba el girando Tau. al revés, decía que podría ver la existencia de un universo paralelo que estuviera girando con el tiempo al revés que el nuestro. Pero lo, lo plantearon como una teoría, ni siquiera lo hizo la NASA, fue el equipo de investigación de la Universidad de Columbia. De Columbia. De Columbia. Entonces, de Como Maya, de Columbia. Entonces, todo lo. Después, un, un diario gringo. No, un diario británico, el que cambia el posiblemente por. Sí, se hizo. Y. Y todos los medios compraron. Periodistas, basura. Tienen que asegurar la fuente. Por eso me dio entre rabia y risa. Cuando leí la Oye, popular. profe. ¿Mm? Una consulta. Ya que estamos el 21 de mayo. Y si en este universo paralelo, Frat a se caído, <ríe> en vez de haber saltado, como dice la, la historia... ¿A lo Baradit? ¿A lo Barachit? ¿Baradit se ha caído? Sí. Me <ríe> acostumbró a los porrazos, po. En, en el libro de Baradit, Frat eh, peleó con Galactus, después se metió a Terminator, y ahí salvaron a Hitler cuando estaban a punto de... Eh, conquistar España no y en su biografía eh, Pratt estuvo eh, ¿cómo se llama? en el hospital de huérfanos de Pony <risa> en la colina de Pony <risa> por supuesto <risa> fue amigo de Tom Sawyer claro una vara de ir bueno, tiene del día que uno le pida espero que en todo caso a veces la historia la historia real por así decirlo, o lo que se logra buscar es más fome de lo que, de lo que uno parece de lo que te parece. todo lo que pasó el día 21 de mayo <risa> eh, en, en la época, en 1879 fue mujer, una tragedia pero brutal imagínense que el día 20 de mayo estaban <risa> todas las cuadras chilenas con dos buques más que poderosos el Cochrane y el Blanco Encalada la Goleta Magallanes y, y varias más y parten hacia la ciudad peruana del Callao. ¡Pum! A buscar a la escuadra peruana. Del Callao. Woman del Callao. Tu, tu, tiene mucho tiempo. ¿Esa la dijo el marco? Tiene mucho tiempo. La mujer calladita. La mujer del Callao, sí. Woman del Callao. Sí, ¿vo? woman del Callao. Esa es la que nos gusta a todos. Claro. <risa> no, a mí me gusta la que tiene con Paula Bucado. ¡Ja, <risa> <risa> ya, pero volviendo al tema, van a buscar a los barcos más poderosos de la escuadra peruana. Con la mala suerte de que en medio de la noche se cruzan. Los barcos peruanos iban por la costa y los barcos chilenos iban por el alta mar. Ah, pensaron lo mismo. Claro. Entonces, cuando llegan los barcos peruanos, se encuentran con la Covadonga y la Esmeralda. Dos barcos de madera, todo torreja, picante, contra dos acorazados una lancha de esos buque <risa> una cuestión así una cuestión así ahora el barco propiamente tal de madera es mucho más alto y grande los acorazados son bajitos bajitos chiquititos los que han ido a Talcahuana a ver el Huáscar se van a dar cuenta pero que es un buque chiquito yeah. baja línea de flotación pero ¿cuál es la gracia de eso? que puede pegarle a los barcos que son mucho más grandes y partirlo en dos uh, no como a Tremana Noche pero <risa> eso te gusta Buena la idea Oscar. fundamental de esto, claro, era. una por <ríe> Esmeralda. Claro. La pobre Esmeralda la partieron en dos, wey. Y no era una película porno. Tomá. ¿Cuánto sabes? Pero está en equipideo. Waskar claro. <ríe> vio la Esmeralda, así, <ríe> Ese día, o sea, el día 22 de mayo, cuando llegan las primeras noticias. Ah, no, fue el 21: 21 de mayo fue el combate Adel, ¿Usted, ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre combate y batalla? ¿Usted que fue militar? ¿No? ¿No? Combates en mar, batallas en tierra. Toma. Mitch, Mitch Para que sepan. para que sepan. Sí, por eso es combate naval de que, que. El naval es. una redundancia. Ah, por eso la película se llama Battleship, Combate Naval. Toma, wey. Y no batalla. Ah, Seguimos. y después sale. La segunda parte, que es batalla, buena la. La aclaración. La aclaración, sí. profe. Porque se me juntan las dos películas con distintos <ríe> nombres y al final es la misma wea. ¿Sí? Pelear con el Bien, profe. Ya. La cosa es que. Para el día. me voy a colocar en la situación. Imagínense ustedes la gente en Valparaíso, el día 22 de mayo. Lo único que sabían era que el día 21 de mayo la esmeralda le habían dado una paliza y se había hundido. ¿Qué año fue eso, profesor? 1879. No existía internet. ¿En ese internet. tiempo donde Valpo no se me meaba en la esquina? Eh, no, en Valpo no se meaba en la esquina en ese tiempo, no. No había harina. Era multicultural, pero no, no existía esa harina. Hay oh, gente que no es de Valpo... Es olor a estación central en la mañana. <risa> Bien fuerte. A Toro Mazote. <risa> claro, también. Es olor a Bella también que hay de repente... Oh, a Chucre Sur. A Chucre Sur. 5 <risa> de la mañana. Sí, seis, sí. es un, un olor fuerte a orina. Sí. <risa> sí, efectivamente, claro. Pum. Entonces, estos locos, el día 22, ya les llega por telégrafo la noticia de que la Esmeralda se había hundido y que, y que la Independencia iba persiguiendo a la Covadonga y que entre el Huáscar y la Independencia iban a hacer mierda al puerto de Valparaíso. ¡Vaya uno, vaya uno! Entonces la gente, claro, una cuestión así. Y a los dos seguiditos, la gente en Valparaíso echó a correr, fortificaron el puerto, porque en cualquier momento aparecían los dos grandes barcos. Para su sorpresa, al otro día aparece la Covadonga. Y todos quieren así como, ya, ¿y este weón qué pasó? Y desde la Covadonga, donde van a salir los primeros comentarios? Obviamente ensalzando de que el combate de Punta gruesa. Un barco de madera todo torreja le gana Punta una batería, batería de guerra. ¿Y cómo? Bueno, fue épico. Esta, pues, sí que es épica. Más que el combate naval de Quique, que se eh, conmemora el heroísmo de Pratt, pero lo que hizo Condel fue netamente estrategia. Él tenía un barco mucho mejor que la Esmeralda. O sea, podríamos decir que Condel debería estar en los billetes de 10 lucas. Sí, todo el rato. ¿Sí? Todo el rato. Sí. ¿Se lo merece Se lo ganó, con creces. Gracias a Carlos Condel, Chile gana la guerra. Ese día se ganó la guerra. Así de. Así Toma, de. Corta. Pratt, que te regresaste en vano. <risa> Carlos Condel coloca francotiradores en la punta del barco, en la, en la, en la popa, en la, pop. la, la prueba de la de adelante, la popa de la de atrás, porque ¿Sí? el, el, el otro barco que era más rápido, pero era más pesado, porque era de fierro, ¿Y vos? entonces el barco se le intentaba acercar y el, la Independencia, que era el, el mejor barco de guerra peruano, tenía Ay, un cañón adelante. Entonces, cada vez que se iba a acercar a alguien para dispararle un cañonazo a la llegaba ...llegaban los francotiradores chilenos... ...pum, y mataban al soldado. Entonces mantenían a raya ese cañón. El único el, el barco tenía caleta de cañones... ...pero el único que le servía era el cañón de la punta... ...porque lo iba persiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el barco chileno? Se metía a aguas poco profundas. Entonces el barco peruano tenía que frenar... ...irse un poquito más adentro y empezar la persecución. Recordemos que el barco era mucho más rápido el barco chileno entonces el barco chileno era como arrancate mierda ay ay me van a pillar me van a pillar escúchale ay entonces llega un momento en que van pasando por punta gruesa y en punta gruesa habían el barco chileno rosa Laquilla que en la parte de abajo del barco rosa con una roca incluso se escucha así como y Carlos Condel dice: Aquí se fregaron. Fueron buenos. Que en ese tiempo, decir se fregaron era un garabato fuerte. Ay, que eso es. Que eso es, que vulgar. Ahora se le va a Se tiraron los yuchis Se le cayeron los audífonos. Para que veáis la brutalidad del fenómeno. Condel dijo: ¡agásis! y se tiraron los yuchis humanos. Fueron buenos como esas rocas no estaban en las cartas de navegación ninguno de los dos barcos sabía que existían por lo tanto el barco chileno incluso frena un poco el barco peruano que lo venía siguiendo muy cerquita va y hace, le pega el espolonazo el espolonazo es que la parte de adelante del barco sirve para destrozar los otros barcos el topón el topón y de hecho la puntita estaban tan cerca los barcos uno de otro, así como rozándose que cuando pasa esto el barco peruano pega el choque, los marineros se tiran al suelo, y una vez que pasa el choque, el barco se estremece completamente y todo. ¡Ah! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, pecarajo! Ah, ahí dijeron, siente el choque. Choque, <risa> no, choque, choque, choque, choque, choque. El choque. único problema es que de repente empiezan a ver que el barco chileno comienza a alejarse y que el barco de ellos se ladea y queda hacia un costado. Claro, se subieron encima de la roca. Y como Entonces, quedaron en el de... Sí, chocaron, pero con la roca. No con el Saco, barco. ¡Sacó, el Entonces, con todo el impulso que llevaban, porque iban a toda velocidad, no alcanzaron a frenar nada, chocan contra la roca, se suben arriba de la roca, y el barco encalla, y se cae de costado. Y el barco chileno... ¡Buena gente! Así como el virus, buena persona. Se da la media vuelta, se coloca de frente... Y en vez de rescatar a los, a los soldados que se habían caído el agua que ya está en ellos, comienza a cañonear al barco pero con todo. Es el chileno que me gusta. Uy, oh, los desgraciados pasándose por buena parte tratado de todo. No, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa limpio. Nada, andar recogiendo prisioneros. Hasta no hasta que de repente van cachando que, en el norte, se ven humos. Y uno dice, conches, el Huáscar, <risa> arrancate mierda, guahaaa. Y el acodonga aprieta cacheta se va al paraíso. ¿El Walker qué es lo que hace? Ve a su, a su barco amigo ahí, varado, botado. Dice, puta qué hueón este loco. El comandante Moore, que era comandante inglés porque el barco era nuevo. Él estaba enseñando a los peruanos cómo ocupar el barco. <ríe> y se lo pitea. De hecho el loco le hace un juicio de guerra. Y para la anécdota, va a morir cuando los chilenos atacan el morro de Arica. Chucha. Pero en ese momento, Perú pierde uno de sus mejores barcos de guerra que tenía. Chile pierde la esmeralda, que era un barco de madera todo torreja. Por lo tanto, el Huáscar rescata a todos los, los, los, los, los soldados, los, los marinos ¡Grande Golden! que estaban en el agua, grau, y se devuelve hacia Iquique para hacer reparaciones de rutina y, y bueno y él también quema el barco, la independencia, para que Chile no se apropie de él, o, lo, o los restos que quedaban, como trofeo. Oh, oh, qué cruel el destino. Que después se va a tomar el mismo barco Huáscar como trofeo. Pero bueno. ¿Por qué entonces nosotros celebramos el Día de la Gloria de Navales? Profe. ¿Por qué celebramos el Día de la Gloria... Eso? Sí. Ya no puedo producir. Es que ya no se celebra el combate en que Siempre ha sido Día de la Gloria de Navales. Y son Gloria no, Navales más, porque... Más que más... Porque un barco son chico... Torreja. Piñufla. Y wow. vos. También. Pero con la, con la capacidad que tenía el... Carlos Condel, logró pelearse el mejor barco de guerra. ¿Y por qué digo que ese, ese combate definió la guerra en total? ¿Por qué? Porque Chile tenía dos buques que eran superiores, el Cochrane y el blanco encalada, intactos. Y Perú se queda solamente con uno. Y ante esa desventaja de que Chile ya pasaba a tener un 50% más de poderío militar, fue cuestión de tiempo hasta atrapar al, al Huáscar. Y que más encima el Huáscar lo capturamos y pasó a, a, a manos chilenas o sea quedamos con tres barcos cototos contra cero barcos los peruanos y así fue súper fácil transportar a, lo, a las tropas a los campos de batalla ¿También? y no tener que pasarlos por el desierto también, y ahí fue fundamental ahora, ¿qué es lo que hace Prat y por qué es tan importante? vos, que ojo, aquí hemos hablado de ¿Por Carlos qué es tan Cohen. importante? Prat, en este caso sabía que su barco ya valía hongo ¿y vos? siempre el barco de Prat tenía de las tres calderas tenía dos calderas fundidas o sea le pasan el barco más penca Prat que tenía Chile y ese barco estaba haciendo el bloqueo de Iquique o sea, impidiendo que y que los peruanos comercializaran esa Salitre ya recordad que en ese tiempo era peruano entonces está el barco ahí y llega el Huáscar y la independencia entonces la independencia persigue al a la cuodonga, como sabemos y el huáscar comienza a cañonear a la esmeralda no se le quiso tirar de, de, de buena ya primera porque pensaron que la esmeralda tenía ¿Ya? torpedos por el costado entonces si el barco va y le pega el, el espolonazo, iba a explotar también el huáscar nada de huevones. entonces prefirieron acercarse y dispararle pa pa pa pa pa pa, cañonearla el problema es que los marinos los marinos peruanos se nota que no, que no, que no eran padres ¿por qué? Porque ningún cañonazo le ayuntó a la meral. Los locos con mala puntería. Y eso que tenía una batería arriba, una torre que giraba en 360 grados. O sea, podían acomodarse como quisieran para disparar y ningún le hacía daño. Bueno, eso dicen los datos históricos. Es que son las mismas crónicas que dice el mismo Miguel Grau y lo que. los que están en tierra, entonces coinciden. Ahí es donde se va escribiendo esta historia. Pero, profe, consulta. ¿eh? Disculpe que lo interrumpa con tanto énfasis. <risa> Qué educado, eh, Facha. <coughs> claro, <coughs> siempre, Station. <estoy yo. risa> los relatos o los histori historiadores peruanos cuentan lo mismo, dignamente, como usted lo está diciendo, de la parte chilena. ¿Coinciden los relatos? Excelente pregunta, desgraciado. Sí, a eso estoy. La, la las fuentes que nosotros tenemos para el combate naval de Quique fundamentalmente van a ser tres y de tres lados distintos. Primero, y es, es para que no se diga que uno cuenta la hueá a su manera. Claro, Grau, claro. que era el comandante del Huáscar, que es el que le escribe una carta a Carmela Carvajal y él también en su bitácora cuenta cómo fue el combate. La segunda fuente son soldados chilenos y esta es la menos confiable, ojo los soldados chilenos que sobrevivieron al, al hundimiento de la Esmeralda, recién para sí, ser entrevistados entre 8 y 10 años después escucha. entonces entre lo que ellos comentaron que pasó, que eran todas versiones distintas es como los evangelios los evangelios son todos distintos pero entiendo, entiendo, entiendo. acá es la misma cuestión se hace, se arma como un misterio oficial entre comillas de lo que dijeron el famoso discurso de Pratt capaz que no haya sido el, el mítico que dice muchachos Hoy la contienda ¿No? es desigual. Nunca se ha reado la bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de que sea. Si yo muero en combate, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Eso, en teoría, es una construcción que se hace después, porque cada uno de los marineros lo... lo recordaba de distinta forma. Claro, tal A vez de verdad dijo: dijo ¿no? salten o se muere <risa> Uno lo interpretaba de su como... manera como que fue heroico y, y saltó. Bro. Claro. ¿Quién fue el maricón ¿Y lo, que lo, ¿Y lo pensó? ¿Cómo has hecho? Perdón. Dijo quién fue el maricón que me empujó. <risa> También. <risa> Entonces, dentro de... Esta es la segunda fuente que tenemos. Y la tercera fuente es de los eh, medios extranjeros que estaban en Iquique. El New York Times y el, y el eh, diario de Londres. Existía el New York Times. El New York Times existía en ese tiempo, sí que re, eh, retrataron y de hecho hicieron famosa esta guerra a nivel estadounidense y europeo porque vieron mucha gente incluso salió dijeron, ah mira tempranito va a haber eh, va a haber un combate, vamos a verlo y esperaron un festín de, de hecho los primeros eh, las primeras acciones peruanas como Iquique era peruano, todos aplaudiendo como ¡eh! saquemos al invasor no, bravo uh, uh. Eh, bravo pe carajo me saca estos chilenos, de vainas de acá las prim la primeras bajas de paloma también y cuando comienzan a. <ríe> desde, la, desde tierra comienzan a traer unos cañones y a dispararle al barco y esos, esos disparos de cañón de tierra fueron más efectivos, esos fueron los que causaron las primeras bajas en el barco entonces la Esmeralda no le quedó hora que moverse sí. Y... Todo por tierra es más dañino. ¡Claro! ¡Cuánto <risa> <¡Pato> sape! <risa> Eso me han contado. Entonces la esmeralda se comienza a mover. Y cuando la esmeralda se empieza a mover para alejarse de la línea de disparos de tierra, el Huáscar obviamente se da cuenta que no hay torpedos alrededor de la esmeralda y decide ¿Torpeo? ir a espolonearla. El Huáscar es un barco que tiene una muy baja línea de flotación, es muy bajito en comparación lo con dijo. la esmeralda. Sí. Entonces... La única forma de ganar ese combate, la única forma, y esto creo que es súper claro porque es la única, era la única. es claro. Si la Esmeralda cañoneaba al Huáscar, no le iba ni cosquilla porque era un acorazado blindado, le por lo hace. tanto las balas le rebotaban. No había forma de que disparando a ganar. La única forma era saltando al barco enemigo, matando a los soldados y tomando el control del barco. Apoderándose del barco. A los piratas a la antigua. Ajá. ¡Vamos a la antigua! ¡Vamos a la antigua! ¡Vamos, ¿Vamos a la antigua! ¡Vamos a la antigua! ¡Saltemos la carfia! ¿Vamos? ¡Vamos! ahí con el cuchillo en la boca! ¡Así! ¡Vivo! Literalmente... ¿Y que ¡Máteme al fondo! y ¡Ináteme! ¡Yo no hablo! ¡Ni grito! Claro. a la antigua! <risa> Literalmente era esa la forma que tenían de, de poder eh, tomar el barco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el primer polonazo, Pratt se da cuenta que viene el barco y que en la oportunidad que tienen, le dice a sus oficiales que estén atentos y a, un, a uno de los niños, que dentro de, de los recuerdos que están de los marinos, uno de los niños de 12 años, que era el, el clarinete que el que tocaba la, el que era bueno para la corneta, entonces le dice que él tiene que tocar el zafarracho de abordaje y vos, que buena tonalidad especial que los marineros saben, entonces al escuchar eso ¡ah! todo, espada al cuello, o sea el, esp espada a la boca y saltando al barco enemigo Corvo la boca Corvo la boca y saltando ¿Qué es lo que pasa? Que cuando choca el barco Viene una descarga de ametralladoras de, Por parte del Huáscar y de, de balas Que se metían a más de 100 personas al tiro ¿eh? Y se metían al carro chico Entonces el carro chico no alcanza a tocar el zafarracho de abordaje Pratt, al ver que nadie va, que no hay un zafarracho Salta Con dos o tres personas más Que alcanzaron a verlo De hecho, Pratt logra llegar hasta la torre de mando Cuando recién lo matan si hubieran saltado todos, lo más probable es que en una de esas el, eh, la Esmeralda se hubiese hundido igual porque el primer choque ya era para pa el hundido, pero hubieran tomado el barco enemigo. hoy se hubiese da, dado una carnicería brutal dentro del barco, pelea se cuerpo a cuerpo. No mm. Grau, al ver esto, porque obviamente le dijeron que se rendieran muchas ocasiones y los chileros no se quisieron rendir, por una parte sabiendo que la covadongue iba arrancando es como ya pelea conmigo, yo aquí aguanto todos los combos, mientras sé que la otra puede tener algún mínimo, mínimo grado de, de que no una de esas ganes. Chileno porfiado desde tiempo antiguo. Claro, entonces ya la gente que estaba en la costa, que empezó a ver cómo los cuerpos estaban ahí tirados, que el mar se empieza a cubrir de sangre, de tripa, y porque lo, los balazos, no era que la gente explotara, sino que te cortaba lo, te desmembraba inmediatamente, si te pilláis una bala de pecho... Te partieron. Bueno, sí. Entonces, el barco lleno de sangre y todo y nos estaban a una distancia muy grande que llegamos. Entonces. Digamos que eh, las balas eran como el puerto de una pelota de fútbol. Sí. Entonces imagínate que esa podía traspasar a 5 o 6 locos en línea, así que. Ahora, para ustedes, eh. Aguarona Aprenden un poco de física. <risa> añade, añade eso y te hace mierda aceleración un poco de torque también de eso y gore y gore mucho gore <risa> mucho gore el chile ya está feliz no, está Yo, mierda, la, wea. la cosa es que la distancia entre un barco y otro estamos hablando de varios metros de diferencia entonces saltar a la cubierta del otro barco era igual era era brigio. o sea se te podía quebrar una pata o sea, era como caer de, de, de una distancia de entre Pratt, uno y dos pisos Pratt era atlírico Pratera Atlético, sí, porque tenía 31 sí, años. Entonces, se supone que él, según lo, las crónicas de Grau ahora, él logra matar a dos marinos peruanos, saca man? su pistola y ahí uno le pega un balazo y después le pega otro en la cabeza, donde lo termina de matar. De hecho, si tú ves el Huáscar, tiene el lugar así como, como... el SSI, así como la, la figura marcada, así como aquí murió Pratt. Lo tiene así como marcadito. ¿Lo no me subió al barco, pero lo he visto en fotos no, nunca he ido, ido a talcahuano la verdad soy pobre oh. Venca. pero para tomar ah sí, pues. sí que prioridades oh, wow. pues. prioridades obviamente prioridades la historia es pichula <risa> no es que nunca he tenido <risa> la oportunidad de ir a talcahuano eso sí la cosa es que grabo al darse cuenta de que podían volver a abordar el, el barco vuelve a pegar unos segundos polonazos para acabar luego con el barco y partir a, a ver al oro a la esmeralda Sí, pues pitearse la esmeralda rápido. Y la hizo mierda. ¿Murieron todos? No. De hecho, le pega tres polonazos. En el segundo polonazo ya saltan como 20 al ver a Pratt, y te, imagínate, los locos están viendo ahí que... Imagínate, le están matando a sus capitanes y ellos no pueden hacer nada. Mira, mira cómo estaban de caliente. Entonces... Se lo van a juntar todo y saltan al barco, pero con la sorpresa que ahora sí los peruanos ya tenían un batallón de fusileros que están en cubierta y cuando van saltando ah, yeah. y se los pidieron a todos. Se prepararon. ¿no? Sí, pues, ahí está el sargento aldea y, que había tomado el mando y por eso hace mucho sentido, mis oficiales sabrán cumplir con su deber dentro de la arenga de Prat, que el que quedó al mando, que fue sargento aldea, salta también al barco y que en el fondo la única forma de ganar y, vamos, todo es vamos todos y saltemos. Eh, la Esmeralda le pega un tercer cañonazo, la clásica foto donde está un día como de costado. Pega un último ah. cañonazo después de más de 4 horas de combate. Cuando el combate debería haber durado media hora. ¿Cuánto duró? Más de cuatro horas. A las 12.10 del día del día, la esmeralda se hunde con la bandera arriba. Que eso ya es más poético, así como. No se rindió nunca, así como. wow. El Huáscar, obviamente, recoge a los heridos. Grabó hace. los trata bien. Tiene un buen gesto así que lo, sí, rescata. lo rescata, y después va y ve que los chilenos no habían hecho lo mismo con el otro barco así que, pero él, un caballero, le manda todas la, las cosas a Carmela Carvajal de Prat, que también después le responde una carta bastante emotiva, así como, eran, otros tiempos, eran otras tiempos, en otra guerra. de hecho Ay, Grau nunca creyó en la guerra como tal, él estaba retirado y, y tuvo que volver al servicio, bueno hay escaletas de historias dentro de la guerra del pacífico que las podemos dejar en dicho, esta vez que no la ocasión. <coughs> No, también. Que sea el especial sí. 21 de mayo. Esto de hecho es hecho a la es gente, hay... sí. Es que hay historias que son a veces entretenidas o contadas de distintas formas. Pero me gustó. Después, que... después Grau cuando perdió la guerra puso una empresa de, de asfalto y adoquite y creó los adoquites <risa> creo. <risa> claro. Según el libro, es que yo leía para ti, por eso yo les digo. Ah, yo yo sé de toda esa historia. Eh... sí Ahora, ¿cuál le dijo muchas cosas? él tiene su banco. Y entonces, eso es bueno. Claro. Fue una financiera claro, que. Después puso. de eso logró hacer el. ¿Cómo? Puso una financiera más que un banco, porque él daba préstamo. ¿Una financiera, verdad? Vos? Sí, pues. <coughs> Esa, wea. <coughs> Oiga, Punta Gruesa Punta Delgada. Eh, Punta Gruesa, pues ahí fue donde estuvo. Donde Condel se manda el. Ah, pensé no que iban a hablar de mí ella <risa> hey, la punta delgada? No, al contrario. No, ah, el, el combate de punta gruesa va, va y que ocurre el mismo día el 21 de mayo, como decía, va a ser catalogado como el verdadero triunfo y el que va a dar el fin de la guerra. O sea, la guerra después se va a alargar durante tres años en una carnicería inútil que no, no tenía mayor sentido. Ah, pero ¿por qué? ¿Punta gruesa y dónde se hizo? Pero si te lo expliqué ya, pues. Sí, cuando encalla la independencia. Disculpa, profe. Que... Ese es punta gruesa, ahí. Donde encalla, A es vez. en punta gruesa. Te escucho y no te escucho. Claro, eso es, es lo que hace un mal paso. Sí, pero esto, anti bueno. Me estoy disfrazando del weón que ah, pregunta, ya. weón. Está bien, está bien, sí, está bien. Sí, porque nos falta el weón que te escucha el relato. ¿Sabe que todo esto fue en, en alta mar? Pero tú hiciste Punta Gruesa. ¿Y esto fue en otro lado? No. O sea, Punta Gruesa está Iquique y Punta Gruesa se encuentra como a unos 80 kilómetros al sur de Iquique. ¿Viste? Te faltó eso, pues, weón. Buen punto. Muy buen punto, sí, sí po, Porque po, eso po. fue lo que alcanzó a recorrer el barco antes de pirarse a la independencia. Porque para sí. los buenos es que no saben, dicen 21 de mayo. Ahora lo dice día no trabajó el culiado porque era feriado, feriado. era feriado claro entonces cuando bueno es que no cachan historia no y yo he escuchado muchos peruanos vindo? yo he escuchado muchos peruanos que dicen oiga chepe, o sea, eh, chileno carajo que es lo que usted celebra, si celebra una derrota carajo, que viene aquí a celebrar 21 de mayo no y vos que hacía aquí a buscar trabajo peruano culiado con chutubales no no, no, no, no, no no no diga no, favor, eso, no, favor, no, no diga eso Perdón. Le me, me, me lo, lo que uno les dice. ¿Y cómo te quedó la punta gruesa? donde quedó la independencia? Ah. ¿Y, ¿Y la guerra del Pacífico? La guerra del Pacífico. Esto se da en medio de la guerra del Pacífico, la guerra del salito, la guerra del Caliche, o como le llaman los bolivianos, la guerra de los 10 centavos. Pero eso ya, hablar de la guerra del Pacífico en sí, cuáles fueron sus causas, sus orígenes. Va a ser bastante tonta, largo y tendido, así que podríamos dejarlo para otro capítulo. Porque ya estamos okay, lo dejamos. ahorita para una pausa, ya creo yo. Dejémoslo. Sí, sí, pues. sí Porque Voy estaba bastante sí. interesante. Y el tema. Lo único que quiero decirles, muchachos: cuando otra vez alguien le diga, no, si el Juan de práctica se cayó. O hueones como taradito no, si él era supersticioso, él era místico, él creía en, en las brujas, cosa incomprobable. Aunque él después diga que eso se lo había contado una abuelita de su nana. Eh, Tenía un cabrón, super internet Pratt, para derrotar a los peruanos. Claro, Pratt lo que hace es lo único lógico que había que hacer. Mucha, es que muchas veces la gente se imagina que los dos barcos eran del mismo porte y no. El Walker era muy chiquitito, muy bajo. Y el oro era mucho más alto, entonces la única forma era saltar al barco. La esmeralda era un velero. Claro, era un velero. Y el oro era un, un, una lata, como una lata de sardina. Literalmente era como una lata de sardina. Casi un submarino, pero flotando, así chiquitito. Entonces Pratt tiene que saltar, no le queda otra. Y los que vienen detrás de él también, porque entienden que la única forma de ganar eso es apropiándose del barco enemigo. Por lo tanto, no es que se cayó, no... Y el heroísmo de él está en eso. ¿En que Al verse incluso solo, él trata de llegar a la torre de mando y tratar de, de tomar el, el barco. Así que... mis respetos para hablar Mi respeto. No, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, bueno. Muy bien. Hay que querer... Los chileno No sean chaqueteros, güey Sí. No como sean el... como los argentino Maradona... Si Calero, bueno. weón, guatón culiado, weón, Pero es dios. tu madre, weón. Es Dios. El entrenador de Argentina lo llevó a la mierda. ¿Y cómo lo tienen? Como Dios. Como Dios. Aquí. Messi, mira, pecho frío. Vele. No ha ganado nunca ni una wea. Y también. Es Messi, Messi. sí, pues, weón. Sí. Condor roja. Se hizo un tajo en la cara, weón. Se cagó a toda una generación. Pero. A esos buenos valores, a esos buenos valores, valor, claro. Chucha eso, madre. Mal ejemplo, mal ejemplo. <risa> Más buena pausa ¿Vamos? mejor, sí. Vamos a una pausa, mejor, weón. Caceli, se, se le fue, te fue te el penal, güey pero lo único que se acuerda es el maravilloso, weón. Sí, Cásele de Caceli. Se pasó, se nah. pasó. Ya, vamos a la pausa. Vamos a la pausita. Oye, sí, bueno. weón, la wea me gustó. Sí. A vamos a la pausa mejor.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 Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas a Capital de los Indios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, Facebook, Slash Ronaldinho IPTV o comunícate directo al WhatsApp al 569-786-90812. Recuerda, Ronaldinho y PTV, la nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. Después de esta especial y entretenida conversación, Estamos de vuelta, nueve más nuevamente en la de capital la de los simios. ¡A esta altura! Eso te borracho ya. Mira, como diría Alberto Plaza, a esta altura no me pidas más de lo que puedo dar. <ríe> Ese es mi simio, <risa> Ebrio uh, ¿Hay vida en la capital o no hay vida El en la capital? Boca Estamos vivos, ya tú sabes. Ejale está eh, Station Acá estamos ¿Qué, eh, nos traí? ¿Qué nos trae usted para, uh -huh, para esta Yo ocasión? primero, ejale <risa> Miren cabros, les traigo unos eh, ¿Alguna sí, vez, sí, que Primera vez que te toque? Que me toque, alguna sí. vez Les traigo algunos jueguitos que están eh, gratis eh, En PC y, um, hecho? Ajá Dígame Oiga, una consulta Dígame nomás ¿Qué le pareció... El trailer... De los Friendships De 11 de, de eso voy a hablar también específicamente de OnFanShow Pero antes de eso ¿Eh? Ah, Le voy a Hagá dar man. unos tips de unos jueguitos... Vamos, cagando, Esa, del otro. <risa> Se está vengando, <risa> Se está vengando, <risa> sí. Ustedes, ustedes usted diabólicos. <risa> Hágale pues... Eh, en la plataforma Steam, ¿eh? está, eh, por supuesto, está gratis el juego eh, Civilization 6 para PC. Eh, unos juegos de estrategia y de gestión tipo Warcraft, eh, es el juego Civilization, ya lo pueden bajar hasta el 28 de mayo para que Consulta. quede gratis para ustedes. Dígame. ¿Ese juego civiliz Civilization es eh, eh, parecido a Caesar? un juego así como de, de construcción de ciudades? Exactamente, don profe. ¿Ese bueno, juego ya. le va a gustar a usted? No pide muchos recursos, ¿ya? Que, sin embargo, es una de las últimas entregas de Civilization. Eh, ha tenido muy buenas críticas. Y eh, les recomiendo bajar el jueguito pronto. Hasta el 28 de mayo va a estar gratis, ¿ya? Así que para que lo puedan bajar full ahí. Y, eh, ¿Station? Ahora, dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Hay un juego que usted recomiende? Y no tengo un límite que rompa el deseo algo nuevo que va más allá <risa> hay un límite <risa> para cantar la canción los huevos, la hacer... no puedo ya, <risa> ya ya cántela ya, ya, dejemos la requirla requir. <risa> la canto el el sexo yo <risa> <nada. El sexo> <nada>. Ya, perdón perdón no lo hecho. continúe <risa> ya bueno, y ese bueno. juego está eh, como le decía para pc gratis y hay un jueguito también eh, que bueno tiene 30 días de prueba gratuita eh, que es el final fantasy XIV online en ps 4 oiga ese fin ¿Es final fantasy Está compitiendo con Terraformans. Sí. Terra Nigma, huevón. Terra Nigma. Sí, pues. <risa> Ay, soy weón <güey>. Es <risa> Terraformance <risa> no, se cagó, <risa> <se acabó risa> mismo facho. Ya está curado, te huevón. Terra 19. <risa> y Omen oh, from the Earth. from the Earth 11. La venganza. 11, la venganza. <risa> Así <risa> como Mortal Mortal no, Kombat. No, verdad the, the, 11, Don Facho. The Future <ríe> y, y lo que le voy a recomendar cabrón, eh, se viene eh, Una, una eh, Extensión Del juego Mortal Kombat 11 eh, se no va te te off... Exactamente <ríe> Se va a off de Mortal Kombat Aftermath ¿Ya? Es una extensión De qué? la historia principal Del juego eh, Donde trae tres personajes Adicionales también esos personajes son Robocop, eh, Fujin y Shiva Y por eh, primera vez en la actual generación se va a dar el crossover eh, que se estaba pidiendo hace rato de Robocop vs Terminator. ¿Robocop? De ese mítico Robocop vs Terminator. You for, for you <risas> el crossover más esperado por toda Latinoamérica Unida. ¡Exactamente! Había un juego para Super Nintendo y Mega Drive que salió en el año 93 ¿Ya? En donde era un crossover entre Robocop y Terminator Ahí se vieron las caras por primera vez Después nunca más eh, se juntaron en un juego Y ahora se vuelven los dos a juntar ¿Se juntan? Exactamente, se, se vuelven a juntar en Mortal Kombat 11 Y las peleas cabrón, son brutales, busquen ahí en Youtube eh, las demos que hay de las peleas y son espectaculares así que se viene Mortal Kombat Aftermath una extensión de Mortal Kombat 11 para este 26 de mayo Oiga Don Station Dígame ¿Y qué pasa con los Friendship? ¡Ah! También se vienen nuevos trajes, algunos escenarios también entrando y los famosos Friendship, vuelven los Friendship a Mortal Kombat desde eh, Mortal Kombat 3, que no veíamos Friendship en ninguna de Friendship. las entregas, sí, pues, bueno, desde Mortal Kombat 3. Así que vuelven los Friendship y vuelven también más espectaculares que nunca, con toda la gráfica que no, nos dan las consolas actuales y, y los PC. Así que, cabrón, se viene. Pero, ¿Son los mismos Friendship o hoy nuevos? Sí. Algunos son obviamente eh, originales porque también hay personajes nuevos Dentro de Mortal Kombat 11, pero también están los friendships clásicos de los personajes ah, antiguos zorra. Ya sea Sub-Zero O también por ejemplo hay eh, friendships nuevos para Scorpion y otros personajes Así que se viene bueno, se viene bueno Fuerte el aplauso Eso un pues, cabrón Don Díganlo Vio los motores gráficos del 5 De la Play 5 Sí, que había en un video que se veía pero la raja Sí, esos gráficos la verdad es que son de un motor gráfico de Unreal ¿ya? Que va a ocupar PlayStation 5 y como también lo puede ocupar Xbox X Series Pero lo que mostraron estaba basado en el hardware de PlayStation 5 Claro, se ve brutal, así que la próxima generación también se viene pero con todo Y unos graficazos que van a ser la envía de unos computadores de alta gama Obviamente, las consolas van a ser mucho más caras. Platas, platas. <risa> no, no, faltan las buenas endofilas, sí. Las gráficas que se presentaron en, que eh, ahora, consola? hace poco, no, son o... mucho mejores. De hecho, el motor gráfico está mucho más actualizado y, y tiene mucho más dinamismo, eh, efectos de luces, sombra, mucho, mucho mejores. ¿Para qué fecha viene? Se dice que el ps 5 se va a mostrar ahora pronto, eh, puede ser eh, la fecha que pudo eh, tener eh, el E3, que siempre eh, se hace en junio, la primera semana de junio. Eh, puede que muestren algunos juegos, pero en la consola como hardware yo creo que la van a mostrar entre octubre y noviembre, porque de salir a la venta va a salir en diciembre o ya en enero del próximo año. Diciembre yo creo por la Navidad. Exacto. Van a, apuntan ahí a Navidad. Y también hay que sacar un, un poco más esta pandemia Para pa poder eh, lanzar eh, la, la plataforma No solo de pan vive el hombre Exacto Así que eso buscador uh, ¡Fuerte el aplauso! Clap, clap, clap, clap, clap Déjale Ya voy muchachos Voy yo entonces ahora me toca Para el día de hoy quiero recomendarles dos películas No solamente dos peliculazas Sino que son monstruos de película, y que tienen algo en común, el mismo actor principal. Sí, sí sé que van a guiar con este y todo, pero... Cuando yo hablo de Brad Pitt, me refiero especialmente a su gran calidad actoral. El gallo seco, seco, seco, seco. Y película que participa, película buena. Bueno, excepto Juego de Espías. Pero las dos películas que les voy a nombrar ahora van a marcar Generación. La primera es Seven, como se le conoce en Gringolandia, o Los Siete Pecados Capitales, como llegó acá a Latinoamérica. Brutal, brutal, brutal, brutal. Y la segunda película que les voy a hablar es El Club de la Pelea. Así que, ajá, ajá, wow. Siete Pecados Capitales es una película del año 95, que está dirigida por David Fincher. El mismo que va a dirigir también después El Club de la Pelea, así que ya lo tenía como, como su niño bonito, por así decirlo. Aquí nos vamos a encontrar con otros dos grandes, pero grandísimos este, eh, actores, grandísimas estrellas, como el caso de Morgan Freeman y el caso de Kevin Spacey. ¿De qué trata esta película? Esta película trata del arco, arco argumental de los siete pecados capitales. O sea, tenemos a la gula, tenemos la avaricia, tenemos la pereza, tenemos también la soberbia, tenemos la lujuria, tenemos la envidia y por último tenemos la ira. Muchachos, el arco como se va a ir dando todo es espectacular. Hay un maliente que le quiere hacer ver al mundo que sus acciones tienen consecuencias. Por lo tanto, todos aquellos que tengan en su interior estos pecados capitales van a sufrir y van a pagar, pero duramente, duramente. Partimos con un detective de homicidios que tiene que ver el caso de una persona que... Eh, come hasta saciar y se revienta comiendo ah, ya vamos con el pecado de la gula y esto va a ir desencadenando que los detectives van a ir encontrando a otros casos que se relacionan con los pecados capitales no puedo hablar mucho más porque lo voy a hacer un gran spoiler, pero para la gente que vio esta película eh, sin duda uno de los plot twist finales más emblemáticos que, que se tenga recuerdo Uno de los mejores finales y actuaciones también Kevin Spacey se manda un papelazo pero brutal eh, Bueno, también obviamente la figura que, que, con la cual estamos hablando que para Y Morgan Freeman es un acompañante pero de lujo Un detective que está a punto de retirarse Y un detective jovencito que cree que tiene el mundo en sus manos Señoras, señores, señoritos, señoritas, babies barracudos, Los Siete Pecados Capitales es una película ideal para el recuerdo. ya. aunque imagínense, esta película estamos hablando del año 1995, estamos hablando hace 15 años atrás. A ver, no, pues 25 años atrás, uy, uy, uy, wow, sí, cómo pasa el tiempo, wow, 25 años atrás y la película ha envejecido demasiado bien o sea, tú no te das ni cuenta que ha pasado tanto tiempo totalmente recomendable película ideal para ver en cuarentena y si ya la vio, vuelva a verla porque va a encontrar muchos otros detallitos que la van a hacer más espeluznante clasificación de mayores de 18 años esta no es para verla con los cabros chicos por si acaso la siguiente película que les quiero presentar es El Club de la Pelea esta película ya es del año 99 esta película es, eh, en verdad, te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza. Año 99 fue un año de grandes películas. Como Milagro Inesperado. No, perdón, esa no es del 99. Perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, el año 99 es eh, Belleza Americana. que La están confundiendo en no aquel. Belleza Americana. Tenemos a Matrix. Matrix en el año 99. Y tenemos el Club de la Pelea estamos hablando de un año con unas peliculazas, tremendas películas ideal para cerrar una época este famoso club de la pelea que nos trae a Brad Pitt nos va a, tra nos va a también traer el, eh, a Edward Norton en un gran papel un gran papel de Edward Norton y eh, Elena Boham que actúe, hace el papel de Marla. Es una persona que vive una vida completamente rutinaria, tiene un puesto rutinario, como cualquiera de nosotros antes de la pandemia, vivía de su trabajo, de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo, soltero, sin mayores relaciones, con un vacío existencial enorme por dentro, sabiendo que está rellenando espacio, que si él se muere a la larga nadie se va a dar cuenta, y esto le provoca insomnio. Un insomnio bastante potente, y la única forma que él encuentra para poder salir de esta situación más o menos descabellada Es empezar a ir a terapias de grupo Él no tiene nada Pero de ser igual, ¿por qué? Le gusta ver a la gente llorando, a la gente sufriendo Más que por el hecho de ser algo morboso, sino porque la gente se puede abrir Y por lo tanto él al momento de sentir esa apertura Por primera vez puede dormir como un gran niño eso, hasta que conoce a nuestro amigo Brad Pitt, que tiene el papel de Tyler Durden. En un vuelo se encuentran ellos dos sentados juntos en un avión y se conocen. Para cuando nuestro amigo Edward Norton llega a su casa, encuentra que esta casa está quemada. Algo pasó, hubo un, un incendio y no le queda otra que ir donde Tyler Durden. El amigo Tyler Durden, que representa a Brad Pitt, es completamente lo contrario. Al, a nuestro protagonista, Don Norton. Él es un nihilista, un nihilista. A él no le importa nada. A él la vida le suda. Él no se compromete con nada. Él no tiene que jugar jugar con la apariencia. Él no tiene, él no se preocupa absolutamente de nada. Él vive la vida día a día. ¿Cómo se gana la vida? El loco trabaja haciendo jabón, o sea, un, un freelance, un independiente, y además trabaja en un cine proyectando películas. ¿Por qué? Porque le gusta. Por lo tanto, dentro de todo este mundo caótico en el cual los dos se van complementando porque son el yin Jin yan, en una, en, en una primera borrachera que tienen los dos le dice que lo va a aceptar en su casa siempre y cuando se agarran a cornetes. Y aquí es cuando se ponen a pelear. Y la gente lo empieza a ver. Y como la gente lo empieza a ver, empieza a seguirlos. Hasta que se empieza a crear un club de la pelea. En el cual la primera ley regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea es un club clandestino en el cual la gente va a hacer lo mismo que necesitaba eh, nuestro protagonista Don Norton eh, llenar ese espacio existencial vacío que hay es una película que va tomando un tono cada vez más oscuro y el final obviamente es eh, alucinante y brutal eh, cabe destacar que personalmente el club de la pelea es una de las películas que tengo Dentro de mi top 10 de películas que tú tienes que ver antes de morir. ¿Eh? De hecho, podría ser uno de esos rankings. No es malo. La vamos a pensar para ver si lo hacemos dentro de estos otros programas. Películas que tienes que ver antes que morir. Obviamente, el club de la pelea es una de ellas. Y esencialmente porque cuando la vi con 17 años, estaba realmente pasando para los 18 estaba realmente en, un, en una situación en que estaba saliendo del colegio, no sabía qué hacer. Eh, y te, te toca, te toca eso. Y la veía ahora que estáis más viejo. Y de verdad sigue tocando las mismas fibras que antes. Es una película que, pucha, es como el vino. Ha envejecido demasiado bien. Sobre todo con todas las cosas que están pasando en la actualidad. Si quieres teoría de conspiración, pandemia y... Hombres sudorosos pegándose combo. Que en el fondo la subtrame a otra, pero se entiende. A ti, chica, que quieres ver el físico de Brad Pitt, esta es tu película ideal. El Club de la pelea es una peliculaza. Así es que esas son las recomendaciones que tengo para el día de hoy. En este momento, eh, nuestro amigo Fanchop, por un pequeño problema técnico, no nos va a poder entregar el su recomendación de anime, pero no se preocupen que la próxima semana va a volver recargado. Así que eso pues muchachos, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por escuchar este programa, no sin saludar nuevamente a nuestro amigo Rolandino IPTV. Recuerden, el mejor regalo que ustedes pueden tener para el Día del Padre. Y nos estaremos viendo ya la próxima semana, Don Station. Un gran saludo a la distancia pues Y, y bueno, yo aquí cabro me, de me despido Así que gracias cabro Y nos vemos Nos escuchamos en el próximo podcast por mi parte Efectivamente Y nos vamos pues Chau La, la, capital, la capital De los, de los simios, simios woo hoo hoo hoo